En vivo y directo, desde Los años, la chacalpé de 97.16, la mejor de la... Nuestras bandas intergalácticas, poco intocables de millones murillo, Esa calidad, increíble, vamos. Vamos a dos así es, hacha chicas. ¡Yolín! ¡Eso! Por eso ¡Esa madraja! ¡Siempre juntos! ¡Eso! ¡Esa chacaldaña! ahí! ¡Corazón y cultura! ¡Así! ¡Vamos, ven, ven! ¡Eso! ¡Con finca traducción! ¡A todos! Luna! ¡Eso! Carlitos Kawasa! ¡Dónde está tu madre, ¡Eso! Cuño al toque, yo se En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, amarillo y blanco, en, en, en mi La clautaya 97 punto de los pecos, la brillante morenada de la ciudad del alto.